Bueno, ¿qué tal familia? Vamos con el tercero del Void en el Nilumbra. A ver. A ver qué fiesta. Ay, muy pacífico todo esto. ¿Eh? A ver, con los cuchilletes. Bueno, yo por si acaso... Pues no te bajas, tío. Ah, que esto es pared, ¿en serio? Ah, coño. No me acordaba. Ah, bien, me he reparado. No se ve bien, eso no me gusta. No se ve bien el... El nada. Va, esto va a ser aquí, con a ver. Ja. Eh, eh, eh. No, pero no hago restado, tío, me cago, a pegarla ahí abajillo, lo más abajo posible, antes de que se rompa, eso no, vale, este no me deja usar, supongo que el hielo, efectivamente, hemos grabado, Eh... Vale, la forma que se me ocurre sacarlo es romperla. ¿En serio? ¡Nol! Vale, me mata siempre ahí. Mm... A ver, y no puedo. El de botar no tiene mucho sentido. Pegar tiene menos sentido aún. Y el... Bueno, en vez de romper, puedo romperla contra la pared, quizás. ¡Yeah! Eh... Quizá hubiese estado guay, no sé si puedo ver, podría haber salvado después de hacer esto, pero bueno, no sé. Eh... Mm -hmm. No queremos que siga aquí, ¿verdad? A ver cómo van estos dos, pues se va, se va. Se va. Se va. ahora coinciden los dos, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Nah, eh, ¡No! Un... Nah, ah me ¡No! demasiado ¡No! ¡No! me lo puedo creer, tío! ¡Coño! ¡Joder! ¿Se puede pasar más justo? ¡Coño! J eh... Entiendo que tengo que empujar a este tipo así... A ver, ahora cuando paso y me dispara alguien. Vale, no puedo usar... <risa> Hostia, lo he visto, pero es una putada. Tengo que bajar al bicho de arriba. Se te que empujar la caja. Vale. <risa> Bien. Bien. Vale, creo que es bajando la caja primero ¿Vale? ahora pongo la caja ahí la tengo que empujar, quedarme yo en el en el paso para que la caja pase y después tengo que hacer que el tipo caiga me persiga y yo pueda pasar vale, la caja ya ha pasado ahora este tipo tiene que caer aquí no se cae? Si, ¿Sí, no caete, tío No ¡Ah! Me vea aquí o algo Hola Hostia rebotar. Poing. ¡Hostia, sí! ¡Ja, <risa> Lo he hecho de broma, ¿en serio? <risa> vale, y ahora puedo quemar esto, ¿no? Y esto debería subirme. ¡Eh, lo estoy petando del tirón! ¿Ahora es cuando viene un sifón? ¿Cómo eran los... Si le digo escorpión se me enfadan los del juego ¿En serio? ¿En serio me lo he hecho del tirón? Soy feliz Soy feliz Yuhu.